Señores, José La Luz, José La Luz, que también hicieron una campaña sucia hoy en las redes, que hizo un comentario que no dijo. José La Luz, un diputado que yo, para mí, yo lo considero como una pieza grande en el PLD, que debería ser tomado en cuenta más, pero él sigue de masoquista, porque José La Luz es como las mujeres que tienen un hombre que le da golpe, que le da golpe y lo justi sigue justificando, y lo sigue justificando. Porque miren, señores, les voy a decir algo. Si José Laluz, lo digo yo, hubiera sido el candidato del PLD, un tipo, es que esta gente no quiere, no, óyame, José Laluz no es ni del comité político, para más decirle, Porque en, en, en, en el grupo del PLD, todo tiene que ser lo viejo, lo viejo, lo viejo, lo viejo, por eso pedieron. Todos tienen que ser lo viejo, la gente, bueno, él lo dijo esta mañana, José Lalu es un tipo brillante que debía tener participación, protagonismo ahí en, en el PLD. Y no lo han hecho. No hicieron lo que el PRM hace, pone a Paliza, pone a Faride, ¿eh? a Luis, gente que era nueva generación. No, la misma generación, vieja, vieja. Yo espero que el PLD analice eso y que tome en cuenta ese muchacho que está ahí. Ese es el muchacho que por ahora, porque todavía no, tú no has visto otro joven, José Lalu es el único. Por más que tú estés en desacuerdo, pero el único joven que el PLD tiene que tomar para reaccionar es José Lalú. Pero lamentablemente a él no... no, no, no, no. Hablando de juventud, no, no, y no, no, el boli no. Sí, ganó. El oh, ganó. Entonces, ¿qué pasa con José? José reconoció lo que hizo la primera, la que será, primera dama, que dice que es posible que renuncie de sus... De su. de la figura presidencial, de eso, de la primera dama. Y yo lo veo excelente, eso lo publiqué en mis redes. Eso está muy, muy bien. Que, y José era algún tipo inteligente, porque él también lo había dicho a anterioridad, que si él fuera presidente, su esposa no fuera así. Y yo veo que la Raquel, la que será primera dama, va a hacer eso. Y muy bien. Porque lo que pasó con la primera dama, lo voy a decir claro, quíllense quien se quille, a mí no me vengan con esas cosas, de que no, porque estamos ayudando a los pobres que eso era un despacho que le hicieron, eso era un símbolo primero. O sea, la esposa de Hipólito fue un símbolo. La de Leonel, yo no sé si Leonel tenía esposa en ese tiempo. No, Leonel no, no tenía. Balaguer nunca se le conoció una esposa. Pero cuando llegó Leonel, que estaba Margarita, se le creó un símbolo. Después de lo que es el símbolo de la primera dama, se creó lo que era Despacho. Un despacho para resolver problemas, para ganar el voto de esa persona y promover a esa persona que se creyó la Coca-Cola de desierto y perdió. Uh, la popularidad de esa persona, de la señorita la señora Margarita cedeño de Fernández, creció porque estaba en, tenía un despacho para ella, eso fue creado para eso, para ayudar y promoverla a ella como futura candidata, que yo no sé ya cómo va a ser candidata, porque, a, ¿ustedes quieren ver cómo la popularidad de Margarita va a bajar? Esperen un año. ¡Para abajo! ¿Por qué? Porque ni, el, ni la gente de Leónel la van a apoyar, y la gente de Danilo no está en ella. No, es que no tienen dinero, eso. ¿Mm? No está en el poder, papi. ¡Ay! Yo soy tú y en vez de estar hablando de chayán me voy a hablar de Luis y de, de Leonel. Pero eso de, de la Primera dama, eso era para eso, para promover una, una promoverse ahí. Gastar dinero ahí, un regreso de dinero que usted lo ve. Si usted quiere ayudar, mándalo para para pa, pa salud. Usted quiere ayudar con becas, mándalo para educación. Por el, beca universitaria de, de, de grado, eh, de posgrado, y que eso, vaya para la educación superior. Porque aquí queremos sacarle todo de independencia. Y todo un presupuesto. Presupuesto para esto, presupuesto para esto, para esto. Hijo, y qué bueno que eso va a ser así. Que se canalicen las cosas. Se puede canalizar, como ya dijo, se pueden canalizar. Entonces, se canaliza. Y si eso lo aplaudió un peleadita como Celadu. Y yo eso, yo también lo veo bien.